Sí que se están empeñando en mostrar los poderes de Steven últimamente. En The New Lars, primero me emocioné porque creí que Steven iba a comunicarse con Lars mientras dormía. Y luego me emocioné aún más cuando vi que estaba controlando su cuerpo. Después de eso, el capítulo se volvió a un festival de risas. Ver a Steven procediendo a Lars es simplemente hilarante y esto se complementa perfectamente al ver las reacciones de los demás, como la de Onion, por ejemplo. Con respecto a la relación de Lars y Sadie, yo ingenuamente pensé que a partir de Island Adventure, ellos vivirían felices para siempre. Cosa que obviamente no pasó, porque Lars es una persona con ella y otra completamente diferente cuando hay alguien más presente. Esto es un tema que no creí que tocarían, pero que suele suceder en la vida real, por lo que quiero ver que se siga desarrollando. Finalmente, resalto el hecho de que Lars se haya dado cuenta de que nadie lo quiere por su manera de ser puede que por fin se digne a cambiar.